En las 12 carreras disputadas en la tradicional reunión del 25 de agosto del hipódromo de Colonia se apostaron unos 4 millones de pesos. Eh, hay más de 7 mil personas acá en el recinto, realmente ustedes lo ven, una, es eh, una fiesta, la gente, eso que vivimos dos años este, con mucha pena del tema del COVID. La gente quiere vivir abrazada, vivir en familia, entre amigos y esto, el tour es, es eso, es familia, es amigo y es pasión, así que estamos felices, felices. El caballo Careman de Manuel Pérez de Colonia fue el ganador del Gran Premio Presidencia de la República. El premio fue entregado por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, quien destacó la industria del turf en el país. Y venir acá ahora a entregar el, el premio, a ver y a entregar el premio Presidencia de la República en una fiesta para Colonia, con gente de Colonia y con gente de todo el país, me encontraba con gente de todo el país, es uno de los eventos de, este, de esta industria, más que deporte del turf, porque ya es una industria del turf, es uno de los mojones de referencia en el calendario turfístico del año, el, el 25 de agosto en, en Colonia, en el Hipódromo Colonia, así que bueno, venimos en nombre de la presidencia a, a acompañar y, y a entregar el premio. Consultado por su intención de ser candidato a presidente de la República, respondió. Por ahora lo que voy a ver es la próxima carrera de presidencia de la República. Ah, no escapa la pregunta, ¿va a ser candidato? Candidato a la carrera. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.